Ahora vamos a ver combinaciones del hidrógeno con los elementos de los grupos 13, que es el del boro, 14, que es el del grupo de carbono, y 15, que es el del nitrógeno. Bien, se aceptan nombres en la tradicional, como los que vemos aquí, pues el BH3 el borano, B2H6 diborano, Con todos los elementos de estos tres grupos, o tienen un 3 o tienen un 4. ¿vale? Los de columna en par, pues como el boro, o el aluminio, o el fósforo, o el arsénico pues utilizan eh, un 3, ¿vale? Pues ahí tenemos BH3, ALH3 y con los de los pares, el carbono y el silicio, aparece un 4. Estos son los nombres aceptados. Hay algunos en los que aparecen los átomos dobles, como por ejemplo el diborano que es B2H6, o el diarsano, que es AS2H6. Eh, eso hay que prestar atención a, a estos nombres, ¿vale? El amoníaco, que es un nombre común aceptado, el nombre que se le debería llamar sería azano, aunque amoníaco es un nombre común que se acepta muchísimo. Y la otra nomenclatura que se utiliza es la sistemática y se les llama como un hidruro normal. Como los hidruros metálicos, pues igual, se pone el prefijo indicando el número de hidrógenos. Por ejemplo, el BH3 tiene tres hidrógenos, pues trihidruro de boro. El B2H6 pues sería hexahidruro de diboro. Lo único que hay que hacer es nombrar lo que aparece.